Mi nueva placa. Bueno chicos, entonces he venido de nuevo a mi canal. Gracias a ustedes por esperarme aquí. En verdad, ha sido mucho tiempo que no estoy aquí constantemente hablando con ustedes, pero para serles sincero les voy a enseñar algo que YouTube me regaló, muchachos, que ustedes no creen, papá. Mi nueva placa. Ay, ay, ay, lo que está esperando porque ustedes miren lo que es la placa de YouTube. Aquí miren esta belleza. Mm, uh. Bro, ¿y tú estás no, haciendo? un video? Este es mío. Ey, pero bro, ¿qué bro, Manu, bro, bro, este es, es, bro, no está, es mío. No estar No bro, si bro. no, estar grabando, no estar así, Bro, eh, mi placa. Bueno, mi hermano, no puedes empezar a grabar un video si no cumples el reto. ¿Qué reto? ¿Cuánto tiempo tienes que no subes video? Hace como cuatro meses. Dijimos que si dejaba de subir video constantemente a la plataforma, uh -huh. cada quien se podía poner un reto. Y te traje algo especialmente de Colombia. Fui a Colombia y vine. Agárrame Gracias y, por el y, plato, bro. Está, está muy, muy pretty, color. de traje Salete. esto para ti de Colombia. ¿Eso okay. qué? Hormigas culonas de Colombia, papi. Así que no sé, ¿cuántos cuánto meses tienes que no, no subes video aquí? Cuatro. ¿Cuatro meses? Ajá. ¿Pero eso qué tiene que ver? Eh, bueno, para que te comas cuatro de estas hormigas eh, eh, No, eh, no eh, porque eh, no escucha. ¡No! God, please no! Este no. Colombia, escucha, esto en Colombia es como si fuera un aperitivo, como comerse un chito, un chicle. Tengo, miren, ve. Hormigas culo. Mmm. Algo rico, hermano, si tenías tiempo que no subías video. No, no yo, yo, Y si me intoxico. Vamos, papi. No va a pasar no, no, nada. Así, no va a pasar nada, déjame ver. Aquí, aquí, aquí, miren, miren, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire. eso creo que se está enfocando. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí está. Uh. Huele... Mm. Cuatro meses. Vamos a poner a dos hormigas. Vamos a poner a dos hormigas cada mes. O sea que ah. te Ocho hormigas, ocho hormigas. ¿Cómo esté? Ocho. Cuatro, cuatro, una por cada mes. Vamos sí. rápido porque no vamos a alargar el video aquí para monetización ni nada de eso. Vamos sí, rápido. Esta vaina. Dios, y son pa, ¿pa ver? como tres. 4 centímetros, bro. ¿no? Dormida ¿Pero que da como una comida o qué? No, no, no, no, no, no, no. usted, a mí no me meten en eso Fui a Colombia y le trae ese regalito a usted para que se lo coma por, por no subir videos Dale, dale, dale, da, No larguen el video, no larguen el video, vamos Vamos, rápido ahí Mira, esto va a ser por <risa> usted Porque yo lo prometí Yo soy una persona de palabra. Papi, papi, de una vez está hablando Que de palabras, vamos, vamos, vamos Mira, muchachos, mi intención no me está a incomodarlo Va, pues ¡Ah! Escucha, escucha, escucha ¡Oh, hell! Chey, huele, huele mal, huele mal yo no, yo no entiendo cómo en Colombia se come Ey, No, no, Colombia no sabe sui ¿Sabes bueno? Se da tocino ¿En serio? ¿Las tocino? Vamos, <risa> no, no voy a no, probar, eso. no voy a probar eso Ey, esto no es un reto verdad Eso no es un reto ¿Sabes bueno? La de tocino, boludo Ok, <risa> tengo que ir a Colombia Bando, bando, bando, bando, bando, bando, bando. Está bueno. Ya ¿Sí? se sí, sí. raro Sí, sabe raro. ¿no? No, no sabe raro ¿no? me, me ya no. te comiste las cuatro allá, yo no... Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. <coughs> Tengo como alitas aquí, bro. No. Y ya pasé contante, vayas diciendo contante Así que muchachos Sí, sí, sí, no, porque la próxima te voy a traer lengua y ¿eh? Así que muchachos, espero que les haya gustado el video es un video corto, pero es porque estáis regresando fuertemente Así que muchachos, gracias por el apoyo que me han dado Suscribas a mi canal también, ¿no? Oye, gracias por el spam, eh Así que muchachos, nos vemos en la próxima Que va a venir más fuerte que nunca Chao, gente